¿Qué pasa? Poderos? Soy Kiri y estamos aquí de vuelta con un nuevo juego y mi primer juego de Android oficial en el canal Me refiero a Android oficial porque no estoy bajo ningún emulador, estoy grabando directamente desde mi móvil Que tengo un Xiaomi 6 Pro que va súper súper bien y puedo jugar a todos los juegos del mercado sin ningún problema Y como ya veis, poder grabarlos bueno, ¿de qué trata eh, este juego? Pues este juego, que no lo conozca, se llama Pixel Gun 3D. Y es un shooter, un juego shooter de disparos que mezcla muchos modos. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque mola bastante. Tiene esta temática Minecraft, pero no os dejéis engañar por los gráficos. Que es lo que hoy en día suele pasar por desgracia. Bueno, ¿cuántos modos trae? Trae eh, el modo lucha por equipo, la batalla campal, que sería el Valle Royal, la Muerte, que sería todo contra todos, batalla por tiempo, que sería una especie de. Bueno, un campo de batalla donde los jugadores eh, matan eh, mobs, es eh, sí, decir, bichos, y el que más puntos tenga, pues gana. El típico captura de la bandera, eh, obtención de puntos, que es capturar el área, como si fuera, por ejemplo, el Overwatch. Juego de mortales que es como si fuera juego del hambre, es decir todo empieza en una zona Y gana el que eh, pues mate a todo el mundo, eh, así de fácil Golpe de equipo, esto es una especie como de Counter Strike Este modo, este modo es una especie de Counter Strike Duelo, pues está claro que es un duelo, además arriba lo pone, combate de uno a uno Y el asedio, este modo se ve que le pusieron un ser Será el último que han añadido porque tiene nada más que una sola, bueno, un solo mapa. Y es lo típico: una fortaleza eh, donde está el equipo A y el equipo B tiene que invadir la fortaleza. No tiene más historia. Bueno, mmm, vamos dando un paseo por el menú y ahora vamos a seguir en juego, ¿vale? ¿Qué hay en el menú? Pues tenemos la almería que, según vayamos eh, jugando, subiendo de experiencia y abriendo cofres nada más, nos mandando equipo o abriendo equipo. Dando equipo y podemos comprar equipo. Porque el equipo, aunque vayamos desbloqueando poco a poco, según vayamos avanzando en el juego, hay que adquirirlo. ¿Cómo? Bueno, pues mediante el oro que se gana la batalla, mediante la gema que se gana la batalla o comprando packs de armas con dinero real. También es verdad que el oro y los diamantes se pueden comprar con dinero real. Eh, también tenemos una especie de mascota que podemos conseguir explosionando eh, unos huevos que nos van dando o mediante unos eventos y demás. ¿vale? Yo tengo toda esta y bueno, ahora mismo tengo un equipador de porque porque, bueno, si os dais cuenta, eh, el ataque, la salud y su habilidad que es el daño crítico me interesa bastante. la arma, podemos pues arma principal, arma de apoyo que es una pistola eh, de cuerpo a cuerpo. Una especial, que yo tengo una arma que ahora, ahora veréis, el lanza ¿vale? El arma francotiradora, que tengo un arco de fuego. Y el pesado, que tengo una varita que lanza. Bueno, pues, anda, todo, todo ha sido conseguido a base de o moneda de juego, o, ¿vale? Juega con la guasa o eh, jugando eh, una cofre que os voy a enseñar. Bien, lo bueno del juego... Que por desgracia es un poco Python to win por los packs que venden Por ejemplo, mira aquí Por 3 euros por por con 39 Que la verdad no es mucho Nos dan un mecha Bueno, nos dan varias cosas Entre ellas, pues 100 gemas, 100 monedas Y estos tres digamos, artilugios de combate Que son muy buenos Son muy buenos Que no queremos que más los cuartos pues Porque nos dan estas piezas de arma. Que están muy bien Es lo que pasa el juego pues es Python. es un poco Python. win sí también hay unos cuantos rolletes que la gente comparte cuenta y adquieren todo el arsenal que, pero por visto el juego eh, los propios desarrolladores, los los propios desarrolladores eh, están investigando eso para poder para, para poder para eso ¿Qué más tenemos de peculiar? Pues podemos eh, lo que eh, modificar el lobby, lo que sería el estado de aquí. Por ejemplo, yo sé, hay paquetes, o puedo coger edificios, poner otro edificio, que según el edificio que pongamos, pues nos dan una habilidad u otra. Por ejemplo, eh, el puesto de mando, pues más, eh, da la posibilidad de ignorar el daño. Por ejemplo, hay que pesar. O el fondo estático. Tengo puesto este. Si pongo este, pues me dice incrementa la posibilidad de que el cofre de la suerte de gemas Prima Pues puedo poner este o este. Este no me gusta, más feo, pero me da incrementa la precisión del disparo. Pues por eso lo pongo. Ya, pues cada uno da uno más, uno menos. Mola. La verdad, que esto de poder alterar el lobby, mora. Eh, hay cosas muy chulas y. Os recomiendo que lo descargáis vosotros mismos, experimentáis y veáis todo lo que tiene, ¿vale? Luego, pues con lo típico, cada X... Cada equi... Bueno, todos los días podremos abrir un cofre de esto. Vamos a ver lo que nos toca. Pues venga, media hora de VIP. No está nada mal. No está nada mal. Y también podemos abrir un cofre de huevos, que nos, van, nos dan un huevo. ¿Vale? Y a ver, a ver si luego huevos dan o se abren por tiempo o se abren ganando cierta cantidad de batallas ¿qué más forma más formas hay de conseguir objetos? Pues con gato cofres Las llaves nos lo mandamos según vamos ganando partidas Con el modo VIP vamos a ganar más partidas Le baja un poquito el volumen ¿Vale? Vamos a abrir el cofre A ver, por ahora me ha salido Bueno, tenéis muy buena suerte en Gato Cofres Toma ya, terreno Camino Pantanoso. Pueda crear este elemento en la sección de Arsenal. Creo que ha dicho eso. La sección de Arsenal. Vamos a ver si era la sección de Arsenal. O yo, o yo me he flipado. Manualidades. Aquí no está. Bueno, eso es otra. Luego podemos juntar piezas para crear armas. Eso no lo he dicho. Manualidades. Creo que era fondo. No. Era eh, decoración. Terreno. O Camino aquí está, pantanoso, pues lo pongo, ah, sí, ya lo tenía, que huevo ah, no, no, no, tenía colocado este este, porque me da incrementa la posibilidad de que los enemigos suelten jamás. pues mira, pues está muy bien mientras más jamás suelten pues mejor luego ¿No? ya veis que hay decorado para poner cajas de madera y reducen la duración del efecto negativo pues hay muchas cosillas, mira, por ejemplo vamos a ponerlo este, aunque si compro este por un poquito más tendré mejor, por así que me pega un poquito y ahorro Luego también tenemos clanes, que estoy en uno que no hay nadie, pero bueno, me miento porque como gano cofres y luego puedo fabricar esta cosa, pues da no guay. Qué pesadico. Bien, ¿qué vamos a de ganar? ¿Qué otra forma hay de ganar premios? Pues a veces hacen eventos y aquí, por ejemplo, pues cada X días puedo abrir cierta cantidad de elementos por un pack especial de este youtuber. Y bueno, es eh, eh verlo. Luego también los torneos, y por estar en la liga no mandando cositas y tonterías, si luego hay minijuegos. que está la campaña, el sack and box, que te bueno, mete ahí un mapa, o sea, el, el chorra, la arena y desafío parkour, disparar los bloques y carrera extrema ¿Qué más forma hay de ganar premio por pues aquí, en esto. Según vamos ganando puntos, vamos aumentando eh, lo que sería esto, lo que el... Pues en el pase de batalla, yo estoy en nivel 13. Pero otra si tuviéramos el pase de batalla premium, pues ganamos mucho más puntos. ¿Cómo se gana puntos en el pase de batalla? Pues con los desafíos. ¿Veis? Elimina 25 enemigos en lucha de equipo. Y cosas que así. Más así vamos a meternos en lucha de equipo y vamos a darle caña. A ver si ganamos algún pase. Bueno, bueno, si ganamos puntos, que lo veáis. Voy a entrar en lucha de equipo. Esto suele molar porque eh, en este mapa que vemos aquí. Si ganamos eh, tres veces nos dan eh, un cofre, vamos a entrar, ¿por qué no? Vamos a ver, porque a veces toman bas suelen ser muy traicioneros y suelen tener algo en peculiar Mía solo, solo se puede usar pistola y rifle, pues bueno, yo como tengo una buena pistola Y valga a la frase, pues vamos a entrar Si tuviera una pistola de la, típica, la clásica que te dan nada más jugar Voy mal, pero llevo una pistola muy buena porque tiene daño en área Y hace bastante daño, así que por eso Además tengo, tengo el arco Y es, pelea de Que luego hay gente mucheta, ¿sabéis? Hay gente mucheta, así que Lo malo del juego Que me he fijado Es que se puede jugar con un emulador Claro, si alguien se mete aquí con un emulador pues pensar que yo estoy jugando con el móvil Si alguien entra aquí jugando con teclado ratón Pues el apuntado pues está macheto Entonces se ve que En cuanto uno entra con más nivel pues tendrá, me tendrá mejor equipo Tendrá mejor armadura porque también Mientras más nivel tengamos mejor armadura tenemos Dios mío, se no ardía, ¿eh? Mira, mira que le estaba echando flecha De fuego, a ver si arde Y no arde, no arde, no queda arde. Vamos a ver si por aquí También me, me podría atacar con la espada Que quito bastante A ver A ver si doy bien con la espada Vamos, vamos, que vamos Bien de puntuación bueno, se me ha cortado antes, perdón. Bueno, hemos ganado la partida anterior, ¿eh? No sé por qué se me ha, se me ha cortado. Además, mmm, yo creo que los querer Ha ¿eh? cortado la, la grabación. Bueno, como estoy grabando el audio desde otro programa. Bueno, desde el programa de de, de, de vídeo. Pues ah, le he Así no suerdo sueldo. Ay, ay, ay. Logro, logro, logro, logro, Pues me ha saltado. Eh, me ha saltado una cosa en el premier y el niño que cortar que se me ha que se me ha me ha dificultado un poquito la grabación pero bueno aquí está A ver si puedo darle con el arco va a ser complicado ah, imposible tiene un, tiene una pistola que hay quien que echa como una especie de veneno una especie de veneno no pegajoso y es muy complicado Ah, se ha, ha caído ya ah, complicado yo uh -huh. Mm. Hombre, da por culo Uh, aquí hay otro Ale, Vamos a ir viniendo, sea gratis ¿Dónde está ahí? ¿Sí? Voy, a, voy a cambiar un poquillo soy un campero. Uy, uy, uy. Para vale, la boca. La morro. Memoria de la atlética. Parece que hay muchísimos mapas. Hay mapas muy chulos y muy currados Este. Nunca de la está de Minecraft, pero está muy curado. Ese ni se ha tocado ¿En serio? ¿En serio que no, no, no te ha tocado de mí? Yo qué malo soy. Yo qué malo soy. Yo qué bueno no soy recarga, anda chamuchín, vamos Vamos a darle caña Pero poder Espero a ver si hizo bien el audio del juego con el audio de Bueno Máquina del el vídeo el... La imagen con el audio No estoy grabando mi voz desde el móvil Estoy grabando con el premio de mi voz y lo estoy mezclando con la imagen del móvil. Pues esperemos que vaya bien. Si no, pues bueno, como prueba está interesante, ¿no? Vale, matar con Rocket Jump. Eso sido porque con mi arma puedo hacer un Rocket Jam. ¿Qué? Ah, no puedo que se me ha... bueno, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Qué paliza! Vamos a ganar. pasa nada. Quería matar ese. Bueno, pues hemos ganado tres victorias y me llevo cofre. Así que vaya a ver In situ si me llevo algo interesante. Victoria. Tres victorias seguidas y cofre. Aunque perdáis, no no es obligatorio que hagáis la victoria seguida, vale, pero lo que importa es intentos. A veces son 3 victorias, otras veces son cinco victorias, depende del tamaño. Me da cuenta que depende del tamaño del mapa. Bueno, pues vamos afuera a coger nuestro logro y a coger nuestro bien merecido cofre. Aquí. Los desafíos. No está, si ¿Sí me he hecho el logro. Pero pues si me ha haciendo un logro. Esto me ha troleado. Esto me ha troleado. Esto me ha troleado. Bueno, pues no sé. el caso que me va ha saltar logro. Bueno. Da no igual. El cofre me lo lleva por la mano. El cofre encima, un cofre del medio. No lo bueno. Bueno, cruzamos los de ahí. Yo de los pies. A ver no suelta. Un cazavampiro épico. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, habéis visto qué arma. Ahora falta que la arma la pueda usar en, en todos los modos. ¿Qué arma? ¿Qué era un rifle o qué, qué era el arma? Cazavampiro se llamaba. Una especial. Un arma pesada no eh, ¿no? O un pesado. Como no me has dicho lo que era. ¡Oh, tía! ¡Un francotirador! ¡Dios! Mira, el arco quita 14,1, porque lo tengo mejorado. Pues el cazavampiro quita 24,1. Tiro suelto, sangría y encima, zoom. Pues me lo voy a Buah, bueno, Y encima lo vamos a mejorar. ¿Puedo mejorarla? Tengo dinero para mejorarla 40, no, pues Vamos a probarla, que la veáis Vámonos a un modo Batalla campal, venga No, eh, de a muerte, que me mola No, lucha por equipo, pero En este, que me encanta este mapa Palazzo de hielo, y aquí veis, veis todo mi armamento ¡Qué pasote! Ya me ya más te falta Un arma de francotirador nueva Porque queráis o no Un francotirador sin zoom Es eh, una mierda el está bien, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, tú dirás. Para la un tiro libre. Porque apunta con esto, no te inquieto. No te inquieto porque un poquito complicado. Bueno, yo aquí, la que solo usa esta. Ha lío. Mira, aquí hay un cheto. Mira, mira, mira. Mira el tío lo que lleva... Vamos, que ni ya sabe lo que lleva el tío. No se lo lleva esta porque... Eh, lanzo rayos con un Pikachu y a la par, quien está a mi lado, recibe daño de rayos. Como que tengo una PC de área. Y así me suelo meter entre media y le me pega tiro y me quedo solo. Me falta comprarme un, un arma tipo granada, que no tengo ninguna nueva. ¿Y oh. es que se quita, vamos. Esta también la tengo, que, está, que es muy buena. Mira, hay, hay, hay, hay un tío que ha... ¿Cuál con, con el meca? Hay uno con el meca. Es una pieza de... Se pone en el, eh, en el botón debajo de la, de la granada. Como una pieza de ayuda. Eh, hay packs que pueden crear una torreta. Otro crea una zona para curarte. Como esos lados 76 del, del Overboard. Hay muchos artilugios. Yo no tengo ninguno ahora mismo. Pero algún día, cuando sea mayor, tendré uno. Un motor que va con peña, que tengan muy buena arma, te comen vivo. Y luego está eso, que tengan. que tengan emulador. Como tengo con el emulador, hasta te podías ir a costarlo, vamos. Mola, pero esto para ir para mucho malajo, tienen demasiado punto. Y aparte, como te toque con, con lo que he dicho, como te toque alguien con. A ver, que tampoco se para usar zoom. Que yo puedo acercarme así como estoy y le me tiro. Yo creo que es mejor, así Porque si encima Le doy el estado de arterial sangría. Y se van desangrando. Como si fuera veneno, pero... va oh, este tiene... ¿Veis? Es que como tengan armas que sea muy buena, se nota. Si no tengan arma que sean muy buenas, se nota. Y ante eso, pues no puedo hacer nada. Voy pues a estar derrotado, no pasa nada. No salió bien la cosa. Pues bueno, pues ya lo habéis visto como fue el, el Piece contra D. Eh, free to play, está en Android, no está en PC Si usáis un emulador sí está en PC, pero no es justo, legal y si os pillan os van a acabar baneando sí o sí eh, Si queréis más información del juego pues ya sabéis eh, buscar por Youtube, que hay muchos Youtubers, bueno, no, muchos no yo he encontrado más que un par de ellos que juegan a este juego y lo tienen como juego principal en su canal que queréis verme... ¿Perdiendo más con este juego? Pues decidimos bueno, yo traeré otro juego del de Pixel Gun, Yo que sé, jugando a Ronda O, o haciendo cualquier tontería Que, bueno, checar que y verme ¿Qué me quería añadir en el Pixel Goon? Pues ya sabéis que mi nick en todos los juegos Es Killer Samus Sin más, dilación y sin más preámbulo Acabamos el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte like y nos vemos próximamente Adiós